Bueno, muy bien, seguimos acá, un nuevo bloque de primera y ya tenemos a nuestro primer eh, invitado del día de hoy. Lo vamos a ir presentando, Claudio, Claudio Bonomo, candidato a intendente del departamento de Rawson. Buen día, Claudio. Hola, Santi, ¿cómo están? Buen día, buen día para todos. Gracias por la invitación, muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz. Eh, y felicitaciones por este emprendimiento. Eh, me gracias. gusta que la gente joven eh, tenga posibilidades y que pueda demostrar la valía que tiene está muy buena. Bueno, conozco mucha gente acá en el sí canal. veo que entraste a los saluda los abrazos sí, bueno, son, son muchos años en el laburo así que conozco conozco a muchos y la verdad que me, me alegra me alegra que puedan crecer que, que el emprendimiento tiene un mes de al aire sí justo sí, está eso estábamos bueno. acá con la enamorados. licenciada estábamos charlando de, de actividad física un poco bueno, Claudio, eh, ya, recta final, ya últimos días, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esta etapa final? Mira, la verdad que muy bien, eh, muy sorprendido, eh, muy sorprendido porque bueno, yo vengo de otro palo, ¿no? yo vengo de esto, esto es lo mío, vale. el periodismo, la producción, la generación de contenidos, el, el, el generar equipos de trabajo, mi, mi pasión siempre estuvo eh, volcada por ahí y cuando se abrió esta posibilidad, que fue el año pasado y empezamos a charlar y y ya más cerca de fin de año, nos juntamos un grupo muy reducido. Yo ya tenía una decisión interna que, que me decía, lo tenés que hacer. El famoso por qué no, que lo había hablado con mi psicólogo en ese momento. Y, y tomé, la, tomé la decisión y la verdad que estoy muy contento, muy, estoy muy feliz. ¿viste? Eh, cuando llego a mi casa a dormir eh, y, y, me, y me relajo en ese momentito, digo, bueno, vamos, vamos, hicimos un pasito más nos queda un peldaño que es el del, el del domingo pero, pero ya estoy absolutamente convencido que esto tiene una, va a tener una continuidad cual sea el resultado, yo estoy convencido que vamos a ganar, soy optimista por, por naturaleza si no lo hubiese sido, no hubiese llegado donde estoy eso también ah. lo tengo claro, siempre he luchado eh, contra, contra grandes en, en cualquier ámbito en el cual me he desarrollado, entonces eh, hemos hecho un camino muy duro, muy complicado, pero con alegría y esa alegría se ha contagiado y, y el equipo ha logrado contagiarse y, y cada una de nuestras reuniones siempre terminan con, por momentos les hago un poquito de stand-up a los chicos ahí para que se rían un rato y, y terminan siendo viste eh, vos me conocés sí. eh, siempre soy igual en todos los ámbitos en los que me manejo entonces se hace se hace un poco más entretenido y, y el objetivo está claro, viste, el objetivo es llegarle a la gente, la gente nos ha, nos ha aceptado y esa incorporación de nuestro proyecto en, en todo el raucino eh, no, nos genera un compromiso mucho más grande todavía. Claro. Y, y recién decías que ya era una decisión que la, la venías pensando y demás. Sí. ¿Pero qué, qué te llevó a ser candidato, a tomar, a tomar ese ulti, la última decisión y decir voy? Eh, bueno, eh, primero el hartazgo. Primero el hartazgo. Yo, a, mí, a mí no me va mal con mi, con mi actividad, con mi profesión. Yo, con la radio estoy bien, le puedo generar trabajo a mucha gente, eh, y, y todos coincidíamos en lo mismo: che, siempre lo mismo, no nos alcanza, no podemos, ¿qué hacemos? Y un día, medio en joda, medio en serio, eh, llegué al, est al estudio de Saco y dije: no, es que voy a pedir plata al banco, eh, una joda. Y dije: che, pero parece funcionario. Y, uh. y ahí empezamos con eso y dije: bueno, pero alguien se tiene que involucrar. Y, y pasar de, de la broma a la realidad es, es, es, es tan cambiante como el, el mismo programa que, que hacemos en radio. Y ahí fue cuando dije, no, hay que involucrarse. Y un día charlando con mi hijo menor, tiene nueve años, y dos de sus hermanos viven en Europa. Me dijo, yo me quiero ir. Y ahí es como que me cayó la ficha. Y yo, ¿cómo? Pues si tiene nueve y se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir? Si yo tengo hijos más grandes que no se quieren ir. Entonces me, me quedó esa dicotomía de, si nosotros... Ya en edad madura, de responsabilidad, de, de, de crear el, el futuro a 10, 10 años, 20 años, ¿cuánto nos queda? Yo tengo 51. ¿Cuánto más me queda? No lo sé. Entonces dije, bueno, es la hora de acelerar a fondo y tratar de cambiar una realidad desde mi perspectiva. Que eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Eh, eh, decirle a la gente que se puede. yo por eso le elijo creer. No es casualidad le dijo. Yo siempre creo. Creo que se puede, eh, más allá de las vicisitudes, más allá de las complicaciones, de las piedras que te pueda poner la vida. Yo tengo gente muy cercana y conocida que se ha repuesto con, con fe, con voluntad, con esperanza, con alegría. A todas las penas. Problemas tenemos todos. Una buena manera era esta. Y bueno, me, me pareció que era el momento. Bueno, coincidió que, que tengo una muy buena relación con, con Luis Rueda, que yo he trabajado... Muchos años antes con, con el loquismo y que bueno, era, era la oportunidad y bueno, soy un outsider que viene eh, a decirle a todos, deme la oportunidad, se puede, claro que se puede, eh, si nos ha ido bien en la parte privada nos puede ir muy bien en la parte pública, pero no para enrique eh, enriquecer mi patrimonio, no, al contrario, yo con lo que tengo soy un tipo simple y feliz, pero veo que hay gente que no tiene nada y hay gente que se le puede dar algo, entonces, eh, esa transferencia tiene que ser rápida y tiene que ser práctica. Yo veo que, que por ahí cualquier estamento del Estado tiene mucha burocracia. Y en las empresas privadas, cuando algo no funciona, chico, el programa no funciona, lo levantan y viene otro. Y el trabajador que no cumple con su actividad, viene otro. Entonces, ¿por qué siempre en el Estado tenemos que estar dependiendo del sindicato? De Entonces, eran muchas cosas las que a mí me llevaban a decir, bueno, tratemos de cambiarlo. No lo puedo cambiar criticando desde la radio Con el micrófono o desde un estudio de televisión Me tengo que involucrar Yo soy de los que se involucran Entonces eh, No fue una tarea sencilla, no lo es Porque además siempre me voy encontrando Con palos de los que están dentro de la, actitud, de la actividad política Y de algunos colegas que también lo ven Tal vez con desagrado A que alguien de los nuestros se involucre En la otra tarea pero No, no me preocupa demasiado esa parte Quiero que la gente entienda que se puede y me parece que es el, el mensaje que estamos dejando y que lo está entendiendo. Porque hoy por hoy, cada reunión, cada movimiento, eh, cada cosa que hacemos, vamos observando que se incorpora mucha más gente. Hay mucha gente que yo no conozco. Es cierto que conozco mucha gente. Y es cierto que a mí me conoce mucho por, sí. por tantos años en, en el medio. Pero eso no alcanza para que me voten. La gente me vota porque está convencida. Los que me vayan a votar, no sé cuántos serán, pero estoy convencido que me van a votar porque están convencidos de que entienden el mensaje que tenemos. Bien. ¿Cuál sería ese mensaje que, que vos te referís a la gente que, que supuestamente entiende? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto que vos llevás como candidato para que ellos entiendan ese mensaje y te voten este domingo? Mira, tenemos, tenemos un, un, un panel, hay cuatro o cinco cosas que son fundamentales. El, el municipalismo tiene una actividad de, de, de, de interacción permanente. O sea, el, el intendente es el... Es el vecino que tiene que resolver el problema al vecino. Y tiene que estar dispuesto al vecino siempre. Eh, a mí me parece una muy buena idea de que el, el, el intendente sea un vecino más, que atienda a los vecinos, por ejemplo, en horario de tarde. Que nadie lo hace. O al menos yo no lo conozco. Sí. Uh -huh. Deben haber algunos intendentes que lo hacen. Eh, y esto no es una propuesta, es una obligación que yo debo tener para con el vecino eh, cuando sea intendente. Pero nosotros tenemos un, un proyecto... Rawson tiene 5.000 comercios, por ejemplo. Es el polo comercial más importante, comercial y productivo, que tiene San Juan. Pero está desordenado. Entonces, nuestra idea es darle un orden, una reglamentación, ofrecerle alguna ayuda, ofrecerle algún beneficio eh, al comerciante que esté al día, al comerciante que incorpore gente a trabajar. Porque además le estoy dando un beneficio al comerciante, pero también a quien se suma a trabajar, porque ya estamos eh, dándole dos opciones, que es la generación genuino de empleo. O sea, nosotros tenemos que generar trabajo. No siempre es responsabilidad de los demás, ni del Estado. Entonces, por ahí, eh, en, en forma eh, compartida, el Estado más los privados, se pueden hacer cosas muy importantes. El polo productivo del médano de oro eh, es muy fuerte, pero en mi opinión está decaído, está desganado. Entonces hay que darle una inyección anímica para que la marca Rawson sea marca registrada y sea una marca en el mundo entero. Si podemos exportar los mejores espárragos hagamos hablar de que tenemos el mejor espárrago de, de San Juan y del mundo entonces me parece que hay que dar un salto de calidad en, en algunas cuestiones comunicacionales primero hay que hacer un buen trabajo de base, obviamente que el alumbrado, obviamente que la limpieza obviamente que, que la, la, la, la pavimentación de los sectores que le tocan al municipio eh, hay que hacer mucha gestión, porque a veces no alcanzan los dineros de un municipio San Juan tiene una gran ventaja eh, a partir de la, de la ley de coparticipación, de que vos ya sabés cuál es el presupuesto que tenés en tu municipio. Entonces, si yo genero de que el vecino esté contento porque el servicio que le brindamos es bueno, va a pagar gustoso eh, su impuesto eh, municipal. Hoy está pasando que la gente ni siquiera lo quiere pagar porque no está de acuerdo con lo que está pasando. Exacto. Entonces, bueno, todo ah, ese proceso es, eh, es un feedback, viste. tenés que ir... Eh, eh, es contraprestación, te doy me das, vamos juntos, avancemos, eh, lo hagamos juntos. Eh, yo creo que es una buena oportunidad para que la gente vea y entienda, que es lo que yo propongo, de que yo soy uno más, como ustedes, como cualquiera. En materia de seguridad, ¿cómo te vas a desempeñar? Mira, eh, por ahí se habla mucho de seguridad. Rawson es muy grande. Yo tengo la, la bendición de conocer a mi departamento. Yo históricamente he recorrido Rawson, soy fanático de Rawson y, y todos los que me conocen lo saben y los que no lo están escuchando. Eh, y y hay, hay muchos problemas de, de seguridad en algunos lugares muy puntuales. Yo tengo una, una vieja, eh, un viejo lema que era de mi mamá en realidad que decía que los buenos somos más que los malos, lo que pasa es que los malos están ordenados, están organizados. Si nosotros logramos primero limpiar, eh, si hay baldío cerrarlo, obligar al dueño del baldío a cerrarlo para evitar de que alguien se pueda esconder ahí, porque además tenés que es una cuestión tripartista. Si vos no tenés espacio para que se esconda un malhechor, eh, tenés que iluminar, no va a tener donde esconderse. Y con la presencia policial eh, en el ámbito de la policía municipal, haciendo cuadrículas y demás, tenés que tener prevención. San Juan tiene ley de fragancia. Entonces, se pueden evitar un montón de cosas. Una vez que, se, que, que el hecho delictivo ya se cometió, bueno, tiene que actuar eh, la, la policía y la justicia. Pero tenemos que tratar de evitarlo. Y yo creo que con buena iluminación, con buena limpieza, con buen orden en el departamento, podemos evitar un montón de la picardía, y además tenemos que sacar a los chicos de, lo, de, de, de estar pensando en la picardía. lo tenemos que volver a la unión vecinal. Miren, yo les cuento algo. Cuando yo era chico iba a la unión vecinal del barrio Güemes, ahí habían combates de boxeo todos los viernes en la noche. Y se perdió eso. Y de ahí salieron un montón de boxeadores que iban después a los campeonatos de los barrios que se hacían. Que después iban al Mocoroa o al Landini o a los diferentes clubes de boxeo. Tenemos que volver a las bases. Yo me crié jugando al fútbol... En el Babi Fútbol, hoy se, se tornó muy de moda el futsal. Bueno, podríamos darle la oportunidad a todos los clubes barriales a recuperar su espacio, que tengan su lugar y contener a la gente. La primera contención tiene que ser la del barrio. La identificación de la villa, del asentamiento. La gente tiene que estar orgullosa del lugar donde vive. Me parece que hay que empezar por ahí. Y después, si el... Santiago, ¿cuánto me hizo? ¿1.90? Y puede jugar bien al volei o al básquetbol y que vengan los, los cazatalentos de diferentes actividades y busquen a, a, a gente de la altura de Santiago para que vaya a hacer eh, su actividad. Eh, vos sos licenciada en, en kinesiología eh, y sos buena, alguien tiene que venir a buscarte. Nosotros tenemos que dar la primera base. Tiene que haber una contención municipal. Por eso es que proponemos la agencia de deportes en Rawson. Porque es tan grande el departamento y tiene tanta gente que lo que queremos es captar a los que hacen el deporte recreativo, participativo, pero también los que van a dar el salto competitivo y profesional. Hoy Rawson tiene un equipo municipal de ciclismo que es Continental, una estructura de la Unión Ciclista Internacional. Mi objetivo es que ese equipo sea profesional, para que los que lleguen ahí nos puedan representar a todos los rausinos en cualquier carrera del mundo, no solamente en las que se corren acá en San Juan. Entonces, tenemos que hacer una base... Bastante amplia de la pirámide para que después empecemos a escalar eh, buscando la excelencia. Yo creo que eh, se puede hacer, hay muchos recursos, hay mucha capacidad, hay mucho intelecto. Me parece que lo que falta es el plan para, para ejecutar. Con respecto al gasto público, ¿harías alguna chique, ¿Modificarías algo de la gestión actual? Me gusta tu pregunta, me gusta. Sí, por supuesto. Mira, tenés una base de presupuesto, es el paradigma con el que nos movemos. Eh, no podemos tener el 4%, hoy Rawson tiene el 4%, escúcheme vecino, solo el 4% para obras. Si hay otros departamentos que tenían el mismo convenio que tenía Rawson, y siempre pongo el ejemplo de Capital, porque me parece que nos tenemos que eh, reflejar, tenemos que imitar a quienes van dentro del municipalismo eh, mejorando su, eh, eh, su estructura. Eh, Rawson, eh, Rawson tiene cinco categorías de empleados, Capital hoy tiene cuatro, pero ha recategorizado. Tenemos que hacer lo mismo. Observando que no es lo mismo eh, Capital, que tiene una, una distancia sí, mucho una menor distancia a la que tiene Rawson, pero hay que modificar. Ahora, sí. respondiendo exactamente tu pregunta, si nosotros elevamos el 4% de lo que está destinado a obras solamente y lo podemos llevar a un 15%, ojalá un 20%, ya tenemos dinero para poder, desde la municipalidad, con los propios empleados, sí. hacer pequeñas obras, Empezar con las pequeñas obras, que son las que el vecino reclama. Entonces, ¿qué estamos generando? Trabajo genuino para el propio empleado, que va a tener una eh, mejor eh, paga. Porque hoy el empleado está enojado, no labura porque cobra poco. Entonces hay que modificarle esa estructura. Es, es un chip que hay que cambiar eh, y decirle, muchachos, a partir de ahora vamos a trabajar por productividad. Eh, los que trabajan horas extras las van a cobrar. Eh, no puede ser que tengamos en Rawson... El mismo sistema de recolección del 2013. En los últimos 10 años, 2023, Rawson tiene 10 barrios nuevos y 6 en ejecución. Pero seguimos con el mismo sistema de recolección anterior, que además no está funcionando porque hay muchos camiones que no están, no están en condiciones. Entonces, hay que proyectar. Ahí tengo otro motivo para poder invertir claro. ese ahorro de gasto público que podría. Y hacer. hay otro tema que para mí es fundamental. No hacen falta tener tanto secretarios, subsecretarios, hay, ah, hay, sí, hay, ¿no? hay que achicar, hay que achicar. mi pregunta bien que Sí, hay que achicar la planta política, la definitivamente. Plata. Y sabes qué tenés que hacer? Como achicas la planta política, tenés que jerarquizar al empleado. Vale. El empleado tiene que saber que tiene que cumplir con su actividad. Y la tiene que cumplir bien, tiene que desempeñar bien uh -huh. su función. Porque si no, termina siendo más que el empleado que el empleado de planta política. Ah. Porque el, el empleado, que es el que sabe el movimiento y el que sabe el manejo... Eh, muchas veces pone palos en la rueda y lo hemos visto en un montón de, de, de acciones en diferentes eh, estamentos del Estado. Entonces está bueno de que el empleado sepa que vamos a tener una charla cara a cara, que nos podemos mirar a los ojos y, y a, avancemos por el departamento. En definitiva, es eso lo que yo pretendo. Bien. Claudio, supongamos el próximo domingo... Resultados de intendente electo. Mm. El 10 de diciembre asumís. Sí. ¿Cómo convive el Claudio periodista con el Claudio intendente? Bueno, quiero decirles algo que me está sorprendiendo en los, las últimas dos semanas. No estoy extrañando la radio. No estoy ah. extrañando la actividad. No estás en el no, momento no, ejerciendo. No le estoy extrañando. Al Bien. menos eh, es cierto que vengo absolutamente aceleradísimo sí. eh, y que el domingo es el, el día D. Pero esto, alguna vez tenés que, cuando elegís algo, para bien dejas algo, lo tengo ah, claro, claro. Eh, mi, mi paso no es un salto al vacío, es un es un escalón hacia adelante en la calidad, mi calidad de vida, pero también la calidad de la gente que, que me rodea, que son mis vecinos de Rawson, eh, yo vivo solo, yo cuando llego a mi casa me replanteo muchas cosas, y una de esas eh, fue, y después qué, y después nada, vamos a laburar en política, y la radio que para mí me ha dado todo, a mí, a mí la radio me ha dado todo, me ha dado todos los viajes por los diferentes países del mundo que recorrí, eh, todo lo que pude hacer y bueno, fue una parte de mi vida. Eh, lo tengo que dejar como, como una muy buena experiencia que me sirvió para el contacto con la gente. O sea Yo puedo mirar a la cara a alguien y me doy cuenta cuando me miente. Viste que el periodista termina siendo así medio psicólogo en algún momento. ¿Te das cuenta cuando el otro está nervioso, cuando no sabe qué hacer? ¿Le manejas los gestos? Bueno, uno se da cuenta y eso a mí me sirve mucho hoy. De hecho, lo aplico. Cuando yo hablo al, al equipo, estoy dando las mismas directivas que doy al equipo previo a una transmisión o al programa de cada día o en la preproducción. Entonces, te sirve todo. Ahora, el, el Claudio periodista va a existir siempre, el Claudio político está apareciendo. Eh, yo tengo ganas de que Claudio Político viva muchos años ojalá lo podamos hacer de la mano de la gente de Rawson Bueno, para, para ir finalizando, nosotros nos gusta eh, que te tomes unos, unos segundos finales para hablarle al, al vecino de Rawson bueno. y que por qué te tiene que elegir a vos de tantos candidatos que hay en el departamento y demás, Ajá. pero por qué te tiene que elegir a vos el, el próximo domingo eh, Primero, porque yo vengo de, de un palo absolutamente diferente que es el de la eh, ejecutividad porque soy del mismo tipo simple y común de toda la vida que me rodeo con la misma gente de toda, tengo los mismos amigos de toda la vida eh, es un tipo simple, feliz ejecutivo, que avanza que tiene las mismas ganas que todos los raucinos de cambiar la realidad del departamento y que estoy absolutamente convencido de que se puede hacer que simplemente es una cuestión no solo de deseo o de soñarlo, sino de ejecutarlo nosotros hemos hecho una evaluación, hemos planificado y lo que nos queda es el plan de acción. Yo le pido al vecino que el domingo busque la lista 14 que nos, que nos va a encontrar y que vamos a festejar el domingo en la noche y a partir del 10 de diciembre eh, nos vamos a abocar a que Rawson sea el mejor departamento de San Juan. Tenemos todas las condiciones dadas. Yo elijo creer en el Rawson que nos merecemos porque hemos empezado a hacer historia. Bien. Bueno. Excelente, bueno gracias Claudio gracias, por Santiago. Haber venido, ¿eh? Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, el domingo todos a votar. Eh, el domingo tenemos que ganar los sanjuaninos. Eh, me parece que el mensaje para todos es que tenemos que ir a las urnas y tenemos que votar y expresar el, el sentimiento, la voluntad y las ganas. Y después, ojalá, ojalá seamos nosotros los que festejemos. Igual para mí ya estar acá y, y poder participar y el momento de verme por primera vez en la boleta fue, fue muy importante, así que estoy, estoy contento, porque hemos ganado mucho. Y es un camino que vamos a, a continuar. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, ahí estaba Claudio Bromo, candidato a intendente por el departamento del Rawson. Eh, ¿Nosotros vamos a una nueva pausa? Sí, ¿Sí? Y ya, ya volvemos. Ya volvemos. Seguridad, confía en Esco, si adjudicas no pagas más. venía Esco y lo podés lograr. Esco es querer El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Mi compromiso con los vecinos de la capital desde mi primer día en la Intendencia es asumir tres desafíos. El primero, vamos a cambiar la forma de hacer política. Vamos a estar con el oído puesto en la gente y con los funcionarios en la calle. El segundo, vamos a cumplir con lo básico de una gestión municipal. El tercero, vamos a construir estratégica y planificadamente nuestro futuro. Vamos a trabajar para que la capital sea cada día un poquito más linda. Se trata de vivir mejor y volver a sentir el orgullo capitalino. Carlos Lorenzo. Vivir mejor. Volver a sentir orgullo capitalino.